Hola y bienvenidos a los cursos de Academia Más Curso Comipens Calendario 1 del 2022 Gracias por estar aquí, iniciamos Convocatoria Comipens 2022 El preregistro en línea inicia en el mes de febrero Examen de admisión será en el mes de junio Y los resultados del examen se presentarán en el mes de julio Academia Más Presente a la convocatoria 1-2022, curso ComiPEMS, que iniciará del 15, 16 y 17 de diciembre del 2021. Saldrá la convocatoria para nuestros cursos. Y el, del 3 al 15 de enero del 2022 son las inscripciones abiertas. Y el curso iniciará el día 17 de enero del 2022. Curso ComiPEMS, Academia Más. Te esperamos. El curso como IPENS tiene guía de estudio, examen de simulación, materiales en Google Classroom, Kahoot, Quizlet, Curso Presencial, Videotutoriales, PDFs, sesiones en vivo y contará con el curso de Academia Más, Taller Más de Matemática. La fecha de presentación es junio del 2022 y los resultados se presentan el 2022 de julio. debe más, whatsapp, 55 38 36 09 66. Inscripciones del 3 al 15 de enero de 2022, inscripción gratuita y 5 pagos de 950 pesos. Gracias por tu atención, nos vemos hasta la próxima.